Había una vez un señor que se llamaba Se Cayó. Un día dijo, voy a ir a la comunión de mi amiga Lila. Cuando llegó... ¡Qué aburrimiento! Voy a robar en el banco de aquí al lado que hay mucho dinero. ¿A dónde vas Se Cayó? Pues no te interesa. Y empezaron a pelear. Dejarte pelear. Pues me voy después de que robe el banco voy a comprar un helado con mi poca dinero ese cuadro se acaba